Hola amigos, les saludo a tu amigo Andy B. Y este jueves 31 los invito en el IFB, ya tú sabes, con el doctor Cuba para que celebren la rica salsa, la rica timba. Va a estar Alain Alameda y también Michelle Masa y mucho más. Ya tú sabes, te esperamos porque los Houston es los Houston más Nike.